Prislines de todo el mundo, os está hablando Luis en directo desde Madrid. Eh, en esta ocasión tenemos a una invitada especial, eh, una abogada de extranjería muy buena que se llama Machelin Díaz, que ha cedido cordialmente a, a resolver vuestras dudas. Vale. Bueno, quiero saludar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 bueno solo deciros que, que aquí cada uno da su opinión tanto los invitados eh, machelin en este caso los que preguntan y, y yo mismo vale y, y nada que tenemos un grupo en telegram que está a las 24 horas que es gratuito todo lo que hacemos aquí en PrisLine. entonces el que quiera entrar en telegram tiene el enlace debajo del vídeo y, y bueno yo creo que sin más dilación os, os supongo que muchos conoceréis a, a, a la doctora a machelin pero vamos, si alguno no la conoce, pues si quiere ella misma, si se quiere presentar un poco, pues puede hacerlo tranquilamente, ¿vale? Le voy a ceder la palabra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues para lo que no me conocéis, soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo Estoy en Madrid, España. Brindamos asesoría por toda España y también fuera de España para temas de visado, nacionalidades, por eh, ley de memoria histórica que están pendientes, eh, visados. Tienes eh, y... también un canal de YouTube, ¿verdad? Díselo y, un, y una página web para que te puedan luego localizar, Machel, si quieres. Sí, estoy presente en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, tenemos una página web con un blog que tiene información actualizada y oficial y verídica referente a todos los asuntos de extranjería, nacionalidad y no solamente es, eh, no es solamente lo que dice la página de extranjería, sino que también tenemos eh, ponemos nuestros criterios, nuestra experiencia, los consejos. Eh, es una página que, que ayuda bastante para, para poder iniciar cualquier trámite con o sin ayuda de un abogado. Se, se intenta contestar a todas las consultas, todos los comentarios que nos realizan. No como nosotros quisiéramos, porque son muchas, pero intentamos ayudar en la medida de lo posible. Y sobre todo, Prilines, si queréis mi opinión, es una abogada súper luchadora, como a mí me gustan los abogados que, que se desviven por los clientes. ¿vale? Que, Muchas no, gracias. Por eso la he invitado y ella muy gustosamente, rápidamente ha cedido. ¿vale? Yo os la recomiendo. Bueno, en algún vídeo siempre la he mencionado, si queréis un, un buen abogado, siempre os he dicho a Machelen Díaz. Que Prilines, por los que tenéis la, la fortuna de estar ahora en Zoom, porque ya he cerrado la reunión, ¿vale? Ya no, los que lo veis en YouTube, pues ya mmm, poner las preguntas si queréis en los comentarios. Entonces, los que estáis en Zoom, pues levantar la mano y, y os voy invitando. Mira, Mauricio ha sido el primero en levantarla, pues eh, te reinicio el audio. A ver, ya lo tiene, a ver, te lo. Bueno, voy a permitir que lo iniciéis vosotros, pero ¿vale? Solo cuando preguntéis, ¿vale? Vamos a ponerlo. Vale, venga, pues Mauricio, puedes preguntar si quieres. Reiníciate el audio y haz tu pregunta a la doctora Machelin. Mauricio, puedes. Bueno, pues Ricardo, que ya lo tienes activo. Ricardo, pregunta tú, que Mauricio no sé dónde se ha ido. Hola, eh, buenas tardes, doctora, mucho gusto. Eh, Ricardo de Argentina. Eh, la consulta era la siguiente si yo tenía que haber viajado el 31 de marzo y por un tema bueno, que sabemos todo, no pude viajar, mi señora tiene ciudadanía española y yo tengo libro de familia y me dijeron que yo no tenía ningún problema para ingresar actualizando el libro ¿no? lo único que yo fui a consultar acá en NIE eh, en la, el consulado español en, en Buenos Aires y me dijeron que yo lo tengo que sacar allá y Luis me dice que no que ellos acá en, en la Argentina me lo tienen que dar ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para que realmente me lo den acá? Porque me lo niegan. Bueno, un momento, ya que me han mencionado, Ricardo, yo no es que he dicho que no, yo te he dicho que lo puedes sacar o bien en el consulado o bien en España, de las dos formas. Pero bueno, que te responda la doctora. Perdón. Me... Sí, un, un placer. Eh, bueno. Realmente te comento, eh, en principio, el ni el Tú lo puedes sacar en el consulado, lo que sucede es que te hago la aclaración. El NIE es solo el número de identificación de extranjero. Si tú lo que quieres es sacar la residencia, la tienes que salir, sacar aquí en España, ¿vale? Entonces, realmente solicitar el NIE no te sirve de nada y más sabiendo lo engorroso que es el consulado, yo no me pondría a tramitar nada ahí. Entonces, eh, el trámite tuyo es una tarjeta de familiar comunitario que, que se solicita aquí en España. Los países que no requieren visado para entrar en España no tienen que tramitar ningún tipo de visado en el consulado ni tienen que hacer ningún trámite allá. El trámite se realiza aquí en la oficina de extranjería donde ustedes van a empadronar, donde van a vivir aquí y ahí cuando pidas el permiso de residencia te van a asignar un número de NIE, que es una identificación de extranjero. El NIE, si tú lo pides en el consulado, lo tienes que pedir para fines de no residir en España. ¿Vale? Es como para simplemente tener un número porque tú lo quieres pedir, pero tú no, no es necesario que solicites nada allá. Ah, bueno, gracias. En eh, otra preguntita corta, eh, el tema de... Esas las preguntas cortas, ¿eh? No. El señor lo hizo por el tema de nietos, eh, que los, la gente que se fue de la... ilusión eh, de España por la guerra civil. Eso se va a volver a implementar por una cuñada que no lo pudo hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que en el tiempo se pueda volver a implementar esa ley de vuelta, se la actividad? Actualmente la ley lleva casi dos años pendiente de aprobación. Eh, bueno, está, ha pasado por el Senado cuatro veces, es decir, han habido cuatro propuestas para que salga adelante. Y, y digamos que ahora en esta situación no te digo que haya ningún tipo de, de, de, de, de nada en el tintero, porque digamos que se están preocupando por otras cosas. La, se le llama la ley de nietos o, o, y ya... Yo te digo que desde hace, digamos, antes del coronavirus se hizo nuevamente otra propuesta y está ahí pendiente. Yo la verdad quiero ser bastante optimista de que en caso de que todo vuelva a la normalidad, de que se vuelva a hacer toda la, la agenda que se tenía pendiente, de que salga adelante. Pero siempre co ocurren contextos, eh, escenarios políticos que nosotros los abogados que nos mantenemos al margen que no sabemos y tiene que ver con cosas muy políticas entonces yo te diría que la cosa va para largo en función de cómo lo hemos visto y siempre les recomiendo a los que no han solicitado la ley de nietos de que tengan un plan B de cara a que puedan solicitar la nacionalidad por otro tipo de, de por otras opciones entonces yo siempre le digo, si viene la ley, pues que venga y, y la aprovechamos. Pero mientras tanto, ve trabajando algo que tú lo vas viendo más seguro de cara a conseguir la nacionalidad. Y es lo que le sugiero. Nosotros tenemos muchos clientes en México que tienen este problema de que se quedaron, que algunos perdieron la nacionalidad, no la refrendaron y tal, y se quedaron sin la nacionalidad. Entonces yo le digo, mira, vamos a plantearte, esta estrategia de cara a que lo puedes conseguir y vamos poco a poco para que puedas pedirla mientras salga la ley. Pero ya hay algo que se va gestionando porque lleva mucho tiempo pendiente de salir. Claro, muchas no, gracias, bien. doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Angélica Zamudio. Venga, actívate el audio y, y pregunta a nuestra invitada, a Machelin Díaz. Angélica. No sé dónde se ha ido, <ríe> pues paso al siguiente. Edwin, Edwin, puedes participar. Edwin. Madre mía. Pues Milton, todo tuyo. Actívate el micro, Milton, y puedes preguntar a, a la doctora, a Machelin Díaz. Hola, doctora, muy buenas tardes. Hola, amigo, Doctora, un placer. La pregunta mía es muy sencilla, Mira, yo llegué desde octubre del año pasado acá y yo me di que fue a trabajar y no saqué ningún papel, en ese momento yo quisiera obtener un NIE solamente para estudiar, para eh, eh, matricularme en una universidad, yo lo puedo tramitar, yo sé que ya perdí la opción de trabajar 20 horas, será que si me lo pueden dar pero tú llegaste a solicitar algo en España? No, no, nada. No llegué a. Yo llegué solamente a trabajar. No solicité ni visa, ni asilo, ni nada. Vale. Eh, bueno, realmente te digo algo. Eh, si es solamente por tener el niem como primera opción, ¿de qué nacionalidad eres? Disculpa. Colombiano. Colombiano. colombiano. Eh, como primera opción yo te diría que si tú quieres solicitar algún tipo de asignación de NIE, de que te asignen un NIE por tener un número porque ya no puedes solicitar la asignación de NIE que se tiene que hacer dentro de los 90 días como turista, pues podría solicitar algún tipo de permiso un visado de estudio, aunque te lo vayan a denegar, ¿eh? porque si tú me dices, yo quiero que me den un NIE para tener un NIE, el NIE no es un permiso, no es una autorización, no te permite estar aquí, es solamente un número de identificación de extranjero que te va identificar ante las autoridades, no que te va a autorizar a quedarte en España, ¿vale? Entonces ese NIE que se pide entre los 90 días como turista para abrir una cuenta, para constituir una empresa, para comprar una casa, para hacer alguna gestión, ya sea económica, empresarial, eh, educativa, por ejemplo alguien que venga para hacer algo profesional en una universidad y se quiere volver, pide un número de NIE porque lo necesita. Eh, para una investigación también, pero ese número se tiene que pedir dentro de los 90 días. Entonces, yo te estoy diciendo, si tú quieres solo el número, tú puedes solicitar algún tipo de permiso, pero sabiendo que te lo van a denegar. Cuando nosotros solicitamos un número de NIE, eh, te lo asignan, te lo asignan, pero el permiso te lo deniegan. ¿Entiendes? Es. Entonces, si tú tú lo que quieres es que te asignen el número de niña, te lo denieguen. Otra opción que puedes solicitar un visado de estudio, ¿eh? ¿En qué, en qué lugar de España te encuentras tú? En Valencia. Ah, en Valencia te lo denían rápido. En Valencia. <ríe> ya se pues aquí... dicho que es luchador. La, la recomiendo, Prilines. <ríe> y no eh, le deportan, eh, ¿verdad? Machelin. ¿No, no le van a deportar no, por no. pedir el NIE. A que no <ríe> quitarles un no, poco no, el miedo no, no, porque. Es que le no. estoy diciendo eso. Disculpe, uh -huh. le estoy pidiendo eso porque la universidad me está pidiendo un NIE. Yo le digo, yo no tengo sino pasaporte. Miedo, no. Tienes que tener un número de NIE para matricular ¿Y qué es una universidad pública o privada? Público. ya las públicas suelen pedir aparte del número de NIE suelen pedir también un permiso vale lo suelen pedir porque ellos tienen en cuenta que las universidades públicas en españa ve, as, dan eh, te pueden dar eh, los precios públicos de la matrícula en función de tu estatus entonces si tú no tienes un estatus ellos no pueden estudiar tu solicitud y un número de nie no te va a considerar un estatus legal entiendes las privadas sí la privada te lo hacen hasta con el pasaporte vamos pero las públicas como tienen precios públicos tienen que para poder decir cuál es tu, tu, tu precio de la matrícula tienen que saber cuál es tu estatus si eres comunitario extracomunitario si eres estudiante si eres familiar comunitario y ellos suelen solicitar un número, cuál es tu situación legal administrativa estando solamente con el pasaporte con un número de niños no lo van a determinar pero bueno también puedes eh, solicitar asilo, también puedes solicitar asilo, eh, aunque tú hayas llegado en octubre del año pasado, no importa, lo puedes solicitar ahora y, y ahí te van a dar un número de NIE, incluso te darían una, una situación legal más favorable a quedarte irregular y, y a los seis meses puedes trabajar, ah, vale, es más o menos lo, lo que te diría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton. Venga, pues el siguiente que ha la mano, voy por orden. Eh, Jorge Moreno, tienes activado ya el audio. Puedes preguntar a la doctora, Machelín Díaz. Jorge. Puedes hablar directamente, Jorge, está ya activado. Ahí. Jorge. Puedes preguntar, Jorge. Sí, sí te escucho, Jorge. Un poco lejos, pero te escuchamos. Actívate el audio, Jorge. Es que tenemos una guerra con los audios porque se lo activan ellos y yo a la vez y, y sé que se pinza. Luis, es que está como bloqueado. Sí, ahí hay algo ahí. Audio. Espera. Yo ahorita casi no me lo activo por lo que está bloqueado. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, sí. Jorge. Tenéis desactivado. Podéis activaros el audio vosotros cuando vayáis a preguntarle. Eh? Lo tenéis desbloqueado. No, no ya te escuchamos, Jorge. Jorge está bloqueado ahora tu audio. Pasamos si queréis a otro mientras, vale, Jorge mientras lo vas mirando. A ver, Mauricio. Ya, eh, buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Te, perfecto, Mauricio, puedes preguntar. Okay, Hola, muy buenas Mauricio. tardes a todos. Buenas tardes a todos, doctora. ¿Cómo está, doctora? Tengo una pregunta. Eh, yo me voy a matricular en un instituto que es privado para obtener pues, los papeles de estancia por estudio. Eh, la pregunta mía es, que el instituto sea privado, eh, ¿hay problema en que me den, le den un permiso por estancia en la oficina de migración o tiene que ser público? No, puede ser uno privado sin ningún problema. No llevo... hay ningún problema. Ah, okay. Y tengo otra pregunta. Yo llegué aquí el 17 de enero. Entonces tengo que sacar un niño también, yo también debo de sacarlo. El 17 de enero eh, y estamos a 20 de abrir. ¿Y ya tú pediste el, el permiso de estudiante? No, primero tengo que solicitar el permiso de estudiante. O puedo matricularme e ir con ya cuando esté matriculado a migración con la constancia que me matriculé. Vale, te explico. Eh, Para poder, ¿de qué nacionalidad tú eres? Disculpa. Co Colombiano, Colombia. Colombiano también. Eh, te comento, para el solicitar la estancia de estudio desde aquí, desde España, lo tienes que hacer dentro de los 60 días como turista. Dentro de los 60 días. Vale, no sé si estás dentro de ese plazo. ¿Y se les ha eh, congelado ahora el tiempo, doctora, El 14 de marzo, ¿no es que se congeló? Sí, el 14 de marzo está congelado desde el estado de alarma, pero no es el tuyo porque si llegas en enero. Sí, coge sí, la calculadora Mauricio. la calculadora. Yo llegué el 17 de enero. 17 Entonces, de enero, de marzo, en febrero, marzo. Sí. Y, ¿Y cuando decretaron la alarma esta? El, el, el 14, 14. Pues el... te faltó dos días. días para. Los... Dos o tres días <ríe> para cumplir los 60 días. Pues sí, estás congelado, la verdad. Pero tienes luego dos o tres días. tres días. Va a ser rápido, va a tener... Vas a necesitar matriculó. una buena abogada, amigo. Sí, no, Yo me matriculó ya mañana y voy con esos papeles de migración. Lo que querías saber a eso. Si sí, sí, sí, sí, ne sí podías. Ne necesitas, para poder hacer la solicitud de la estancia por estudio, necesitas tener todo. Necesitan la admisión, la matriculación, el plan de estudio. Necesitas. Eh, los medios económicos el seguro médico, privado eh, los antecedentes penales necesitas un certificado médico que diga que no tengas enfermedades contagiosas eh, necesitas todos esos documentos para tramitarlo dentro de los 60 días, si sí está congelado por el estado de alarma, si tú llegaste te faltan tres días para, para que se te, te termine ese plazo cuando se levante el estado de alarma ese plazo enseguida te va a caducar y el NIE no necesita solicitar un número de NIE para poder hacer todo el trámite con tu centro de estudio, no lo necesitas, eso depende del centro de estudio. Y para poder solicitar la tarjeta de estudiante que vas a tener un número de NIE, que vas a tener el número, no el permiso de estudiante, eh, no lo necesitas tampoco. Si el centro de estudio te lo hace con tu pasaporte, perfecto, tú lo, tú lo haces con eso y qué bueno. Y ya está. Y, y ya luego el permiso de estudiante te lo darán en función si cumple los requisitos o los requisitos que te exige extranjería para que te aprueben el permiso es que sea cinco horas lectivas diarias, que son 20 horas a la semana, que sea un tra un, un, unos estudios presenciales, no online presenciales y que sea un centro que esté adscrito al Ministerio de Educación para dar clases, no importa si sea público o privado, de hecho los privados suelen, suelen dar suelen ser más flexibles para poder acceder los extranjeros a, a ello Ok, y resulta que yo me matriculo mañana, pero empiezan clases después de que pase pues, el, el estado de, de confinamiento ¿no hay ningún problema en eso? No, no hay ningún problema, no aunque okay, muy amable, muchas gracias. Eso era. Ay, uh -huh. qué pena. Y algo corto: que hay de cierto, no sé, que las personas que llegan del continente africano eh, llegan con, con asilo directamente. Y, y que tal vez por eso nosotros los latinoamericanos nos vemos algo perjudicados a la hora de sacar la cita para asilo. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, a ver, te explico, Mauricio hay algunas personas que extranjeros que vienen del continente africano que vienen por pateras, no sé si sabes cuál es el término pateras. ¿Vale? Sí, es estos que vienen por... en los barquitos ahí por el mar arriesgando su Exactamente. vida. Exactamente, por el Mediterráneo. Eh, por Barsas. Entonces, esas personas que vienen por ahí eh, recientemente, el año pasado hubo, hubo unas pateras que, que llegaron y, y que estaban muy mal y, y, y fue algo que, que, que tuvo mucho impacto y, y el gobierno le dijo que le iban a dar eh, las razones humanitarias, que le iban a dar ayuda, pero porque tuvo muchísimo, mucha, fue muy mediático, porque hay muchos que llegan siempre y no le dieron, no le dan nada. Entonces, eh, lo que te quiero decir que sí, que hay personas que vienen por el Mediterráneo que vienen que, que son africanas y no es que le dan el asilo asegurado, no. Lo que sucede es que algunos, eh, porque tengo muchos clientes africanos, algunos vienen en circunstancias que son por trata de personas, que vienen traumados, vienen temas muy muy fuertes. Yo no digo que los latinoamericanos no vienen también, pero... Pero tienen, aparte de que tienen el idioma, o sea, son muchas cosas. Y hay organizaciones no gubernamentales que no forman parte del gobierno que se hacen como, los protegen porque, porque para ellos es más difícil acceder al trabajo, integrarse, eh, vienen con muchos traumas por, por las tratas que tuvieron, que tuvieron que pagar, que la, o sea, la religión son cosas son cosas muy traumáticas y, y esas y esas organizaciones eh, no gubernamentales que no forman parte del gobierno ellos tienen eh, programas que subvencionados por el mismo estado para que tener, darle como un trato no preferencial sino que si se dan a ella de ayudas de que intenten tramitarle la la solicitud de asilo con abogados detrás entonces ellos digamos que tienen, es, están más vulnerables que los latinoamericanos por el tema del idioma, por el tema de, de la falta de integración, porque es otra cultura totalmente diferente y, y están, yo te digo, como un poco más apoyados por estas organizaciones. Entonces, al estar apoyados, pues intentan ayudarle a que le concedan los permisos, a que le den las ayudas, pero yo te diría que sería por eso que se tiene esa fama. Pero yo también conozco a esas mismas organizaciones que a los colombianos, a los venezolanos, a los hondureños. Ahora mismo tenemos eh, solicitantes de asilo de Honduras, de Bolivia, de, de Guatemala, que, que la situación de ellos, de Nicaragua, está horrible, horrible, horrible. Y, y, y yo tengo clientes hondureños que cuando yo le digo que le van a denegar el asilo se me ponen a llorar encima que, que, que piensan que le van a devolver para, para su país entonces realmente te digo que yo no digo que los latinoamericanos tienen también sus motivos pero ellos al tener el tema del idioma y la religión como que están un poquito como mmm, es más difícil para ellos entonces no pero no es cierto que, que le dan más rápido a ellos no que y, John, te puedes preguntar a, a Machelin. Tienes el, el audio ya Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, muy bien. John, un placer. Bien. Bueno, sí. la pregunta me da la siguiente, doctora. la Cuando a uno le entregan la hoja de resguardo, el documento, el pase, la licencia de conducción, ¿queda vigente también sobre por ese periodo de, de trámite? O ya suspendían en los tres meses. Te comento. En, en, en circunstancias normales, eh, la solicitud, la, el canje para, para la licencia de conducir se tiene que hacer con la tarjeta roja que habilita a trabajar. En circunstancias normales, manen. Eh, se puede canjear y también en circunstancias normales, eh, nuestros, nuestras licencias de conducir de nuestro país durante, cuando estamos en España y, y estamos aquí como turista o que ya solicitamos asilo, tenemos un plazo de seis meses para conducir aquí en España con nuestro permiso, con nuestro permiso de nuestro país, ¿vale? Una vez que entramos, dentro, que entra, desde que entramos, tenemos seis meses con ese permiso para conducir legal y está, y podemos conducir, ¿vale? Ahora mismo, durante el estado de alarma, la DGT ha publicado que ese plazo de los seis meses no va a contabilizar durante todo el estado de alarma, ¿vale? Ah, tú tienes, ¿cuánto tiempo, tiempo, ¿cuánto tiempo tú tienes en España? Dos meses. Ah, dos meses, pues sí, pues sí puedes. Pues dentro de ese estado de alarma, eh, eso, ese, esa licencia de conducir de tu país está suspendida. Está suspendida y eh, es decir, puedes conducir pero que no se te está contando el tiempo de los seis meses para conducir con la licencia. Ah, yeah, yeah. Y Gracias. eso lo puedes ¿Otra? consultar en la DGT que lo ha publicado en preguntas y respuestas por si tienes algún problema. Ah, listo. Otra, otra pregunta rápida, doctora. ¿Hay, ¿Hay algún escrito de internet que uno pueda descargar para el padrón sin vivienda? Es que en algunas partes no tienen esta información los ayuntamientos y no sé si es una ley nacional o cada quien es independiente de decir sí, sí o no. ¿Tienen una lucha, doctora, con los ayuntamientos cuando van con lo del padrón sin domicilio? Porque hay algunos que sí están, pero otros... Bueno. No sé si es una ley nacional o, o el que ellos puedan respetar, que uno lleve un documento y, y diga, mira, aquí está ese documento, que es una ley nacional, por favor colaborame con esto, con este proceso. No, la verdad es que no, no creo que sea una ley nacional o estatal, no la hay. Eh, realmente te digo que eso está eh, que no tiene la normativa y el ordenamiento por la comunidad autónoma de la única comunidad que nosotros verificamos que estaba el tema del eh, padronamiento sin domicilio era barcelona eh, barcelona en madrid intentamos investigarlo y en madrid no no hay nada no hay nada pero eso no quiere decir que no se pueda gestionar eh, mmm, una vez tuvimos un inconveniente con unos eh, menores de edad, eh, bueno nacidos incluso aquí en España, que no podríamos, no podíamos empadronarles con, con el libro de familia, eh, porque bueno, por X motivo de que no pueden, no, no tienen el pasaporte y eso. Entonces eh, hicimos una batalla, tanto nosotros con una organización no gubernamental, y conseguimos que se hiciera una jurisprudencia, que se sentara un criterio por parte del Ayuntamiento de Madrid de que puedan empadronar a los menores de edad con, con el libro de familia, no con pasaporte ni nada. Y eso fue una lucha. Eh, lo que te quiero decir con esto, que aunque aquí en Madrid en algunas comunidades no está contemplado eh, el empadronamiento sin domicilio, se puede intentar presionar, hay trabajadoras sociales. Yo te recomiendo de que hables con una trabajadora social del ayuntamiento porque eh, yo lo que, lo que entiendo con todo esto es que los ayuntamientos o las comunidades autónomas no quieren hacer un efecto llamada a, a todas las personas que están sin domicilio y que piensan que todos los casos son iguales, entonces por eso que quieren valorar cada caso en concreto. ¿Vale? Entonces, si tú en el ayuntamiento donde tú estás te dicen, mira, aquí yo tengo esta situación, intenta hablar con la trabajadora social del ayuntamiento, dile que tú quieres hablar con el encargado, pero con buena educación, porque tampoco hay que ir ahí alterado ni tal. Y ellos te van a escuchar y si no, te dirán la, cómo hacerlo, cómo, cómo se gestiona. Y bueno, aquí en Madrid nosotros, a pesar de todo, de que Madrid no, en cierta manera no es la la más flexible con los inmigrantes en tema de la sanidad y todo eso, eh, sí que hemos conseguido bastante cosas y siendo bastante sensatos con los ayuntamientos, explicándole un poco, hablando con los encargados, y hemos conseguido cosas, o sea que, que puede, puedes intentarlo, no sé en qué comunidad te encuentras tú. ¿Dónde te encuentras, John? ¿En qué comunidad estás? Eh, extremera, Luis. Extremera. Estremera. ¿Dónde está Extremera? Eh, Extremadura. En Extremadura. Extremadura. ¿Quieres decir, John? En, mm, en un... No, Extremera. Extrem. Guadalajara? Extremera. Ah, Debe ser un pueblo. Sí, un pueblo. Sí. Un A una hora de Madrid. O sea, que estás una en Guadalajara, hora. en la provincia de Guadalajara. Bueno, sí. Yo Guadalajara no. Eh... Es, es, es ahí, forma parte de Castilla y La Mancha, yo Guadalajara no tengo mala percepción. Sí que tuve algún caso en el registro civil, que ahí estaba todo, el Ayuntamiento y todo, estaba ahí en ese lugar. Y, y sí que era, sobre todo con los colombianos, ¿eh? fíjate, era una, una familia de colombianos de que habían tenido un, un, un niño y que estaban tramitando la nacionalidad por valor de siempre presunción. Y el, las encargadas de registro civil le dijeron que no, que no, que no tenía que solicitarla y tal, y todo lo, como que le impedían solicitar, el, hacer el trámite a, a, a los colombianos. Entonces eh, ellos hicieron una cita para una consulta y tal, y me explicaron, y desde allá de Guadalajara, y yo les dije, pero ¿cómo? ¿Cómo te dices eso tal? Bueno, el punto es que finalmente... Eh, ellos me contrataron para el trámite y yo me fui allí a Guadalajara y, y la funcionaria le tuvo que dar la hoja porque lo que a veces lo que quieren es como impedir el acceso a, a los trámites y, y se queda todo ahí. Y si no insiste y, y no te vas con el rabo entre las piernas, no, no lo consigues. Entonces, eh, eso nos pasó en Guadalajara. Yo voy más o menos en, en mi mapa mental, voy... Como te digo que nosotros trabajamos por toda España, yo voy haciendo más o menos un mapa de cómo son el criterio y cómo es el trato con los extranjeros en función del lugar donde tú lo pidas, porque los criterios no son iguales, como tú bien me dijiste que sí es igual para todo. Es porque yo a veces siento que, a veces por desconocimiento de la normativa, por intentar a, eh, de negarnos el acceso a algún derecho, por por cualquier motivo no porque son malos sino porque tienen mucho trabajo porque no quieren más porque no hay dinero porque trabajan mucho no lo sé ellos tienen sus motivos también entonces simplemente tenían el acceso y hay que insistir y, y simplemente no no irse y no hacer las cosas porque a la primera te dijeron no si nosotros a la primera nos dicen no y nos vamos pues nunca vamos a llegar a nada así es muchas gracias gracias Aníbal Fernando, venga, tienes ya, ya te ha activado el audio. O hola, sea que hola, puedes preguntar a directamente a la doctora. A Machelin. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Hola, hola ¿cómo están? Esto, doctora, yo pues el tema es el permiso de trabajo. ¿sí? Eh, pues a ver, eh, ahorita con el. ¿Dónde eh, estás, Aníbal? ¿En qué.? Ahora estoy en Granada. ¿En Granada? ¿sí? ¿Y cuánto llevas sí. aquí? Eh, entre el 2 de enero, o sea, estoy me faltan todavía 18 días para para cumplir los tres meses. O sea, que estoy de una manera pues regular acá, ¿no? Haz tu pregunta a la doctora, sí. Venga, sí. Aníbal. La pregunta es es que ahorita con lo de, de la emergencia pues el, el trabajo en el campo pues necesita mucho personal. Pero entonces pasa que es que a veces las empresas no saben eh, pues el manejo que, que pueden dar digamos a contratar a una persona regular sí independiente de la edad que ahorita tiene de 18 a 21 años eh, ellos pues la verdad pues siempre piden es el permiso de trabajo sí, que necesita sí. pues en las reuniones anteriores pues ya hemos hablado y me han aclarado de que que por estar digamos en turista yo puedo es decir, que la empresa o que me vaya a contratar me haga un contrato o una promesa de contrato para poder llevar a, a la extranjería para solicitar ese permiso de trabajo. Hoy pues llamé a extranjería y realmente creo que ellos no saben del tema tampoco. Pues me tocó llamar porque no están atendiendo al público, ¿sí? Por la cuestión del bicho. Entonces, ¿qué proceso se debe hacer? O, o, se lleva al CEPE, primero el empresario al CEPE, digamos, yo tengo el NIE, tengo eh, el número de la seguridad social, pero falta el permiso de trabajo. Entonces, ahí está, es como que falta de conocimiento, digamos, de las, eh, de las empresas a, al, al trámite de cómo solicitarlo, ¿no? Igual, pues si se lo envían a uno, pues uno va directamente a extranjería para, para solicitar ese permiso, ¿no? Pero ahorita con esta situación, pues no hay atención al público. Entonces, ¿cómo se podría manejar eso? Vale, Aníbal, te contesto. La verdad es que tu, tu pregunta eh, es bastante buena. Y el, el, lo que tú me estás exponiendo es bastante común, ¿vale? Eh, y, y, y, y, y es bueno que... Que, que se puedan responder este tipo de situaciones con, con una abogada como yo que, que conoce la normativa para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Aníbal te comentó, eh, lo primero es que las, ya sé que eh, ahora mismo se requieren muchos permisos para trabajar en el campo, pero lo que ha aplicado el gobierno de que va a flexibilizado para los que vienen de temporero no sé si tú tenías un permiso de temporero tenías bueno. un permiso pero tiene el bueno. número de la seguridad social curiosamente sí claro es que el número de la ¿Cómo lo has conseguido de ese número Madre yo fui a, a, a pues al centro de salud a pedir la asistencia sanitaria y ahí me afiliaron o sea y ahí aparece el número de la seguridad social no Sí, pero de ese número te voy a explicar otra cosa, Mate también. Ya me lo anoté. Vale, eh, entonces lo primero es que eh, sí, el gobierno ha dicho que se requiere mano de obra eh, en el campo, pero es mano de obra que se encuentra regular en España. Ya sea um, jóvenes tutelados que esos permisos, que tienen permiso, pero no autorizan a trabajar, algunos que solamente autorizan a recibir y para las personas que están como temporeros cada cada año se hace contratación orilla de temporeros eh, para trabajar como eh, bañistas eh, para las piscinas en temporada y para la la temporada para la uva eh, y en valencia para la naranja y así y en sevilla también me parece que hay naranja eh, entonces eh, sé que se contratan a temporeros y esos contratos suelen ser contratos eh, que caducan, ¿no? Y que se tienen que volver. Y lamentablemente la gente piensa que esos contratos temporales son buenísimos, yo los odio, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos contratos, esos, esos permisos, tú no puedes cambiarlo aquí para nada. Esos permisos no se puede hacer nada desde aquí, sino es trabajar en esa área y volverte. Y les hacen firmar incluso un compromiso de retorno uh -huh, De retorno Y, y eso mira, no se puede doctora, romper, ¿verdad, doctora? ¿Cuándo... No se puede romper y no se puede modificar ni acceder a nada O sea, yo por eso los odio Cuando uh -huh. a mí me dicen es que yo vengo con un contrato temporal Mira, tú no tienes nada O sea, tú tienes para comprar para trabajar e irte Punto. Tú no puedes ni irte a trabajarte a hostelería Ni a irte a otro lugar Ni a irte ni siquiera a otra empresa claro. Ni a otra empresa O sea, yo lo, lo, no me gusta para nada entonces, lo que el gobierno ha dicho, que todas esas personas que tengan contrato de temporero, que hayan caducado, de que automáticamente son vigentes y que se vayan a trabajar al campo. Pero no es que ellos mañana se quieran ir a trabajar a tal lugar, es que no pueden. Ahora bien, lo que tú me comentas, Aníbal, te comento. Lo primero es que sí, si aquí se requiere mano de obra para trabajar en el campo, que se tiene que venir y ir pero la situación nacional de empleo de España no permite la contratación de extranjero y solamente se puede contratar extranjero para, para que no tenga límite geográfico ni límite de actividad en los supuestos de contratación de sección y como profesional altamente cualificado. En los supuestos de contratación de sección está lo que tú has dicho, la oferta de empleo del CEPE. La oferta de empleo del CEPE sí se puede eh, tramitar en el servicio público de empleo donde está la empresa, donde van a verificar que ese puesto de trabajo que el extranjero va a, a cubrir, no lo puede cubrir ningún otro extranjero, ¿vale? Ni, ni, perdón, ni ningún extranjero, ningún español, ningún extranjero residente, ni ningún español. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, eh, las contrataciones con una oferta de, de trabajo por, por un informe negativo del Servicio Público de Empleo, yo también los odio. Yo ese permiso lo he tramitado dos veces y ha sido una odisea. O sea, yo eso, a mí la empresa que me dice es que yo quiero hacerlo con un informe negativo del CP, pues hágalo usted, pues yo no voy a hacer eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la, el Servicio Público de Empleo no da ese informe negativo, no lo da. No lo da. Entonces... Porque eh, si aquí, no sé cuál es la oferta que te están haciendo a ti, si la oferta es para el campo, yo te diría que a lo mejor sí, porque se requiere extranjero para trabajar en el campo. Pero tienen que verificar, el, eh, el CEPE tiene que verificar que aquí no hay ningún extranjero legal, ni ningún español que no quiera cubrir ese puesto. ¿Entiendes claro. lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. Entonces... Entonces, si el CEPE no te da ese informe negativo, tú no puedes tramitar nada, ¿vale? Ni la empresa. Realmente tú no eres el sujeto legitimado para hacer este permiso, lo tiene que hacer la empresa y tú no puedes estar aquí para tramitarlo. Se tiene que estar en el país de origen porque son contrataciones en origen y se tramitan estando el extranjero fuera. Entonces, eh, yo, de los que contra lo que he hecho con ese artículo, que es el artículo 40 de la ley de extranjería, yo lo he hecho para los peruanos, para los chilenos, para los hijos residentes de extranjeros en España, para los hijos de españoles, para puesto de confianza he tramitado, pues son ahí medios camuflajeados, pero he tramitado también, y ni siquiera para. Uh, eh, para, para hacer asuntos de producción o de distribución que también está contemplado. No lo he hecho porque eso también son muy difíciles. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, la, el informe negativo del cp solamente los da cuando está dentro de lo que es el catálogo de difícil cobertura en España, que eso se publica cada tres meses y es un catálogo de, de difícil cobertura que es para cubrir puestos de trabajo en barcos y en navieras. Ahí sí se requiere y que el, el Servicio Público de Empleo de España ha verificado que esos son puestos que no son cubiertos por los españoles ni los residentes en España. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que aunque tú tengas un precontrato en España, aunque tú tengas eh, quieras tramitar el permiso estando como turista por esa normativa, no puedes, no puedes. No puedes acceder a ningún tipo de permiso de trabajo desde aquí y eso normalmente con esa oferta negativa de empleo no prospera. Que sí, que venga, que vamos a ver, que yo en alguna provincia, yo no, pero me lo ha dicho algún compañero, de que ha conseguido el informe negativo del CEPE para cubrir un puesto de trabajo X, que no lo desconozco, la oficina de extranjería luego se pone en contacto con el cp y le dice, mira, quita ese informe, quítalo, que no vamos a, a dar el, el, el permiso de trabajo. Ya. O sea, que, que no, que eso no es tan fácil como parece. Y luego lo del número de afiliación social te, te indico. El, la, el ambulatorio, el centro de salud, cuando solicita una tarjeta sanitaria a un extranjero sin papeles en España, asigna un número de filiación social que no es un número de filiación social de la seguridad social. Anda. Vale. Es vale. otra eso, cosa. Eso es nuevo para nosotros. Vale, es otra cosa. Entonces. Es un número de afiliación social que yo te digo que es interno y que depende de la comunidad autónoma. ¿Vale? vale. Ese número de afiliación social no te sirve para darte el arte, la seguridad social ni nada. Es un número que asigna el, el ambulatorio que para poder engañar el sistema y darte la tarjeta sanitaria. Pero no es que lo engaña, es que las comunidades autónomas pueden dar la asistencia sanitaria de ellas subvencionadas por ella no por el estado entonces para engañar al sistema las la que son subvencionadas por ella ella asigna un número de filiación social el único número de filiación social que te sirve a ti para trabajar aníbal es el número que te da la seguridad social ok vale, vale. no el sea ambulatorio vale. no el centro de salud Listo, vale. muchas gracias aníbal a ver sonia Sonia Karina, actívate el audio y pregunta a la doctora, nos quedan 20 minutillos. Venga, Sonia. Puedes Hola, hablar. Buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, eh, mi caso es parecido al del chico anterior. Este, bueno, yo soy venezolana. Este, eh, tengo, llegué acá el 29 de, de febrero. este Yo postulé en en una página, para trabajar en el campo, y me llamaron. Pero este la chica me pide me pidió, o sea, que tenía que tener papeles, el, el MIE. Este, uh -huh. Pero me dice que si no... Yo le, le comenté que yo había realizado la solicitud del asilo, y que ellos me habían dado la cita para el 20 de marzo. Pero por motivos de que cerraron todo, no pude asistir. Y ella me dice que si no puedo conseguir un permiso, que ellos me dan el contrato y todo eso. Sí, realmente la, la situación en la que tú estás eh, está muchas personas y es un poco desesperante, Sonia. Eh, te digo que eh, aunque tú tengas el precontrato, no es ni, es decir, no eres la primera ni la última que pueda conseguir un precontrato y, y lo hay muchísimos extranjeros, pero lamentablemente la ley de extranjería promueve la, la economía sumergida, entonces eh, lo que te quiero decir es que la empresa eh, siempre manda al extranjero, consígueme el permiso y lo pone en desesperación y algunos también llevan al engaño con temas que no, que no hablamos ahora, pero… Eh, aunque la empresa quiera hacerte el precontrato y tú no tengas el permiso o quiera darte el alta, eh, eh, tú no tú no tienes vía legal para solicitarlo a día de hoy. Que si quieres pedir asilo y que a día de hoy está todo eh, eh, parado por la situación del estado de emergencia, yo te diría dos cosas. Si yo mm, me dijiste que llegaste en, en febrero, ¿verdad? El 29. En, el 29 de febrero. Si, si, si tú, por ejemplo, le dices, eh, hay un email facilitado, ¿en, ¿en qué lugar estás? En Madrid. En Madrid. Vale. Si tú, hay un email facilitado por el Ministerio del Interior para cosas puntuales, si tú le dices al Ministerio del Interior, mira, yo quiero pedir asilo, pero tenía cita tal, tal día, no pude ir, está suspendido por esta situación, y yo tengo el contrato de trabajo, y, quiero, y tengo lo que me has contado, yo dirán... Eh, no te vamos a dar el permiso de trabajo por más precontrato que tengas. Es que tienes que esperar los seis meses para poder tener el precontrato. O sea, que, que, que no hay una vía legal para tú decirle ni a extranjería ni a nadie que te tramite el permiso de trabajo en la situación en la que estás. Eh, he visto muchos abogados eh, y de hecho creo que nos han escrito algunos clientes también referente a solicitar una autorización por circunstancias excepcionales amparadas a la disposición adicional 1, que son circunstancias excepcionales no reglamentarias o no regladas. Y eh, yo le he pedido, pero no en la circunstancia que hemos vivido, no en esta circunstancia. Yo le he pedido por otras razones que yo para mí eh, estaban dentro del reglamento. Eh, existen abogados y existen también clientes que o personas que me han contactado por promovidos por estos abogados de pedir este permiso en las, por tener un precontrato como lo tienes tú, por, por, por, o también para enfermeros, para, para personal sanitario y eh, quieren solicitar un permiso de residencia amparado en la ley, ¿vale? Amparado en la ley solamente está esa opción, ¿vale? Porque no hay otra. Por más precontrato que tú tengas, no hay una que el gobierno haya aprobado con coronavirus y sin coronavirus, no la hay, ¿vale? Entonces, está esta, circunstancias excepcionales, que siempre ha existido en la ley de extranjería, no es algo nuevo, yo la he usado y me ha ido bien, la verdad, usándola. La verdad, nunca lo pensé para una pandemia, ¿vale? Eh, porque nunca nadie estaba preparado para esto. Pero eh, hay muchos abogados que dicen que esa es la opción, sobre todo para los profesionales sanitarios, ¿vale? Porque hay profesionales sanitarios en España que están como turistas y son venezolanos también y son algunos argentinos, tenemos de varias nacionalidades, cubanos también. Y, y, y incluso habiendo estudiado aquí, tengo dos chicas auxiliares de enfermería y médicos, no, auxiliares de enfermería, de enfermería que he estudiado aquí cuatro o cinco años y ellas son enfermeras graduadas en España y no tienen permiso de trabajo. Entonces yo le, le, le eh, con esos clientes, le he escrito al, a mi tramis al Ministerio de Empleo e Inmigraciones, y, o Ministerio de Trabajo, que ya le cambiaron el nombre, le a, eh, y le he escrito le, le he expuesto los casos, mírame estos casos, que esta chica es profesional sanitario, tenía el precontrato para trabajar, para trabajar en el IFEMA ¿eh? con esta pandemia, eh, y hay otra en el 12 de octubre, que el 12 de octubre aquí está, vamos, eh, y le digo, tengo esta chica que no tiene permiso de trabajo, no, per, no tiene permiso de residencia, son profesionales de aquí, y había algún otro más que estaba por asilo, le puse varios casos y me dijo, no, no hay nada, no hay nada y no hay nada. O sea, yo no le voy a dar esperanza cuando no la hay. Uh -huh. Para no hacer largo realmente todo esto, lo que te quiero decir es que sí puede darse esa circunstancia aunque tú tengas ese precontrato. Como solicitante de asilo, el Ministerio Interior, la oficina de asilo no te va a adelantar el permiso de trabajo por más precontrato que tenga. Porque muchos precontratos que ha habido con coronavirus y un coronavirus le han dicho espérate tus seis meses para tener tu permiso de trabajo. Vale, entonces no, no hay una opción, lamentablemente. La otra opción de, de las circunstancias sesionales no regladas puede ser una opción. Yo le digo a los clientes, de hecho lo estaba hablando con otros abogados del despacho, de que como es una opción que a mi criterio es muy, muy eh, viable, yo le dije, mira, yo no quiero venderles esperanza Hay muchos clientes que me dicen que sí, que sí, que lo quiero tramitar y lo quiero tramitar contigo, pero que esto no es viable, que esto tiene que haber una, un informe de una comisión interministerial que tiene que decir de que se reúne una condición que no está arreglada, que no está prevista. Que bueno, que la situación de la pandemia no está prevista, pero yo lo he solicitado para una circunstancia que yo entendí que era más afines, ¿no? Entonces... Eh, me dicen eh, me dicen los abogados que ellos lo ven lo ven viable y que se puede intentar y, y sobre todo porque yo siento que es un gasto es una esperanza es un eh, es como luchar por algo que yo la verdad yo soy muy optimista pero yo no lo veo no lo veo y eh, yo digo que, que no es viable llevar un trámite que yo misma no tengo la percepción de que va a salir adelante y me estaba podemos intentarlo podemos hacer algunos pro bonos o podemos intentar hacerlo por fases y tal pero la gente tiene la esperanza Isa, y, y, y luego no conseguir nada es como no sé a mí no no lo veo como una opción pero se puede intentar solicitar ese permiso para no hacerlo muy muy largo ya Pril Priliner veis por porque recomiendo a, a la doctora machelin díaz porque si ella no lo ve lo dice como tiene que ser. Les voy a recordar su WhatsApp, por si, sí, porque me lo están pidiendo, con su permiso, doctora. Se lo puedo dar. Sí, a... claro. Me lo están pidiendo mucho, mire, es el 608-807-336. El WhatsApp de la, del despacho de la doctora, 608-807-336. Pero ahora no la escribes escribir mañana, ¿vale? Prislines. <risa> Venga, paso al siguiente para que nos dé tiempo, nos quedan 11 minutos. Mayor sí. tienes... Activado ya el audio, puedes preguntar a la doctora mayor Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Luis. ¿Cómo está, doctora? Muy eh, bien. Bueno, yo tengo eh, dos preguntitas, eh, pero la primera es esta. Eh, yo tengo un familiar, es un hermano, que, eh, yo soy venezolana y mi hermano es ciudadano holandés, pero vive en Holanda. Pero yo había preguntado, por cierto, este, sobre si por medio de. Eh, Familia comunitaria, creo que que este se llama, eh, podía yo acceder a eso, pero me dijeron que sí, pero resulta de que me dijeron que siempre y, cuando, siempre y cuando mi hermano estuviera viviendo, pero en España, porque él en este momento, bueno, tengo dos, ellos en este momento viven en Holanda, más o en España, entonces yo quiero saber si tengo alguna posibilidad, si ellos viviendo en España, porque me dijeron que tenía que tener ellos, eh, tenían que estar empadronados en España, a pesar de que tuvieran pasaporte holandés, que fueran eh, ciudadanos de la Unión Europea. Uh -huh. no vale, es... entonces tu, tu pregunta es como para confirmar todo eso, ¿no? Exacto, correcto. Vale. O, si, si, o si ellos estando desde Holanda, podrías hacerse la gestión, pero porque en realidad yo quisiera vivir espero en España, no en Holanda. Bueno, realmente te comento, para que ellos puedan solicitarte la tarjeta familiar comunitario de España, ellos tienen que estar empadronados en España. No vivir en España, pero sí estar empadronado no, en España, ¿vale? Entonces, okay. eh, pues yo tengo varios clientes en esta situación, en Holanda, en Suiza, en Suecia, en Reino Unido. Ah, tengo varios clientes del Reino Unido que, que, que hacen la reagrupación de ascendiente de su madre y su padre, porque allá es como más complicado hacerlo, porque sus familiares no aprenden el idioma y Perfecto. no sé qué. Entonces, es un poco complicado. Entonces, nosotros sí que hemos hecho algunas estrategias para poder conseguir todos estos permisos y no es necesario en términos realmente reales que, que permanezcan en España los familiares, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es que ellos sí que se pueden padronar en España y volverse a ir, y hacer ver que están aquí, pero no están aquí, ¿vale? Entonces, pero si sí necesitan empadronarse en España, sacarse un permiso verde, un certificado de registro, de ciudadano de la Unión como holandés en España, y okay. hacer creer que viven en España, ¿vale? Y luego tú tramitar tu permiso. Ah, okay. Y cuando todo te salga, ya ellos que se vayan y que se desampadronen oh. y todo. Muy bien, pero ellos por ser hermanos, esto yo, de, yo debo demostrar que ellos me mantienen o bueno, me ayudan o algo así porque escuché algo también de eso o no en este caso, ¿cómo sería? Aparte de esas dos opciones que usted me dice de que tiene que empadronarse, que tiene que sacar su permiso ahí ellos en el, para estar en España. Vale, dentro de los requisitos exactamente de... De, de la tarjeta comunitaria si sí hay que cumplir los requisitos y uno de ellos es que ellos te hayan mantenido a ti al menos por dos años eso es lo que Muy se llama familia extensa eh, por un año es familia estricta ascendientes y descendientes mayores a 21 años y todo lo que no sean familias estrictas que sean eh, hermanos, tíos, sobrinos nietos, es familia extensa y tienen que demostrar una dependencia económica o psicológica o, o emocional o física del ciudadano que da el, el derecho. Con el tema de Venezuela, eh, a, parte, a pesar de, de, lo, de lo mal que, que está, tiene algunas ventajas, ¿vale? Uh -huh. Como ya todos de nosotros sabemos, eh, Venezuela no tiene empresas de envíos de dinero oficiales, tiene control cambiario y todo ese rollo que, que ya tú te sabes mejor que yo, ¿no? Correcto. Entonces, eh, el tema de los venezolanos, como no tienen empre, eh, empresas de envíos oficiales, nosotros lo que solemos hacer es que cumpliendo y no cumpliendo el envío de dinero, hacemos una acta de manifestaciones Diciendo que le ha enviado dinero por dos años y con terceras personas. Como ya hay jurisprudencia por parte de, de juzgados y, y tribunales en España donde han dicho es que se tome en cuenta, eh, eso pues, pues se se, tome, se hace así. Lo que sucede es, que, ¿qué edad tienes tú y qué edad tienen tus hermanos? Bueno, eh, yo tengo 36 y mis otros dos hermanos, uno tiene 30 y el otro tiene 32. Vale, pues mira, realmente en cierta manera, el, te digo que la familia extensa es muy difícil de que suelen dar eh, en hermanos, es muy difícil de que se haga Yo hemos conseguido algunas de nietas, de sobrinos, de hermanos, pero tiene que creer la administración de que ¿Cuál es el motivo por el cual tus hermanos te mantienen? Entonces, aparte de que nosotros echamos el cuento de que Venezuela tiene esto, también la administración dice, ¿pero qué le pasa a ella? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no se mantiene? Entonces, hay que, hay que más o menos hacer una estrategia y montarlo bien para que quede, que, que, que, ¿cuál es tu situación? Si no, pueden preguntar si pueden denegarlo. ¿Vale? Aunque la ley te permita pedirlo, pero hay que cumplir los requisitos y decir por qué tus hermanos te mantienen. Entonces, dime cuál es tu problema. Entonces, hay que, más o menos, y no nos sirve que es que Venezuela está mal, que hay las crisis, que nos morimos de hambre, que no hay comida, que tal. No. Pues si te mueren, si no hay comida, no hay medicina, podéis pedir asilo y no me vengas a pedir esta tarjeta. ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Está, ¿Vale? está claro. Muchas gracias, May Mayolín. Venga, el, el último ya, Diego. Venga, yo he ido por orden. Diego, puedes doctora. preguntar a la doctora. Ya tienes el audio activado. Aprovecha, buenas noches. aprovecha. Hola, buenas noches. Un placer. Eh, gracias, doctora. Doctora, la pregunta mía es: Yo llevo dos meses acá en España. Hace un mes pedí el asilo. Uh -huh. Yo tengo perfil sanitario. Eh, y, y escuché a un ministro que él habló de, de unos permisos express para trabajar, pero pues no tengo conocimiento de eso, si se va a dar o no. Sí, te explico, eh, te comento. Los permisos express que el gobierno ha eh, habilitado y ha publicado... Eh, ha sido para varios casos, ¿vale? Para los que se encuentran como en estancia, en estancia como turista o en es, eh, o como estudiantes o como residencias de no trabajo sino residencias no lucrativas y bueno solicitantes de asilo también. Solicitantes de asilo y ¿cuál más me quedo? Y ya está, básicamente esa circunstancia. Todas las personas que estén regulares, todos los extranjeros que estén regulares, pueden acceder a este permiso express. El, lo que el gobierno ha aprobado es una agilización de las homologaciones y de los permisos que tengan un contrato de trabajo para un sanitario pero no ha aprobado que se le conceda permiso de residencia si no se cumple la normativa de extranjería, ¿vale? Entonces, los permisos expreses para agilizarlos si se cumplen los requisitos. A mí me, me da varias interrogantes que yo sé que a ustedes también. Lo que te quiero decir es que esos permisos es para las personas que están legales en España si tú estás como, como solicitante de asilo y tienes un permiso que te autoriza a trabajar, puedes acceder a ese permiso express. Si no te autoriza no. a trabajar, no puedes acceder. ¿vale? No, tengo, tengo as, eh, solicitud de asilo, pero no tengo permiso de trabajo. Vale, pues entonces esa, tú no puedes conseguir un permiso porque no puedes eh, alterar la normativa de la ley de asilo. ¿Vale? Okay. Entonces, a mí lo que me urge son varias cosas. Eh, porque ya hemos tenido varios casos, y es que si lo, los contratos de trabajo que están dando para los profesionales sanitarios eh, es el contrato de trabajo de tres meses, de tres meses porque ya yo lo he visto, de tres meses prorrogable, ya sabemos que si la situación del estado de la hermana, se lo pueden prorrogar a, a tres meses más, seis meses. Y en los que extranjería pide, tanto por la ley de, de, de, de movilidad internacional, que es la ley 14-2013, y la ley de extranjería, es que te piden contrato de trabajo de un año, de un año, y no de tres meses. Entonces, ¿qué me da con eso? Que si, por ejemplo, un estudiante, yo ya he hecho la, la consulta, porque yo tengo estudiantes, y yo quiero ser eh, Fred, quiero, quiero pensar por lo bueno, ¿no? Yo tengo estudiantes, tengo una médica que, que al final no pudo ir a trabajar a un hospital que le iba a contratar en Canarias, que tenía otro contrato por, uh, por otro lugar, pero era de tres meses, y yo le dije, mira, yo extranjería me pide que tengas un contrato de un año, Solamente conseguimos uno en Valencia y, y él sí tenía el contrato de un año porque era de médico de cabecera y, y lo para el tema de la pandemia es de tres meses y yo, bueno, pues no sé. Entonces yo le hice extranjería, yo hablé con los demás abogados y yo le dije, sí, en extranjería, la ley de extranjería no ha, no ha cambiado, no hay una modificación de la ley de extranjería para el tema de los permisos sanitarios y me pido un contrato de, tres, de, tres, de un año y, y para el tema de la pandemia están dando de tres meses, pues no sé. Yo voy, le pregunto a extranjería y le digo, mira, es que tenemos un contrato de tres meses, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues es que le vamos a dar el permiso por tres meses y después búsquense la vida. Entonces, realmente quieren que nosotros, nosotros queremos ayudar, pero es que a veces es que también eh, un, un permiso de tres meses tampoco nos va a solucionar el, la vida. Entonces nada, lo que te quiero decir es que esos permisos es para las personas que están regulares en España y que tienen permiso ya sea de trabajo en tu situación de solicitante de asilo con tu papel blanco y no te autoriza a trabajar, no te lo van a adelantar, tienes que esperar. Vamos sí. a hacer, bueno, cada caso hay que mirarlo, pues mira, pues tú puedes hablar con el Ministerio de Interior, que no, que no le dije a a Sonia, la otra chica que preguntó, habla con el Ministerio de Interior a ver si, si de verdad, de verdad, eh, todas estas le eh, esta leyes y todas estas noticias que estamos viendo en, la, en, la, en los medios, te van a dar ayuda, que van a dar ERTE, y al final estamos viendo poca cosa. Entonces, eh, eh, si de verdad hay una buena intención pregunten al ministerio interior ustedes están como asilo, mira yo tengo este precontrato me van a dar el permiso, me van a dar una tarjeta díganme que lo que me van a dar, háblate con el ministerio a ver qué solucionar pero la ley de extranjería no ha cambiado y hasta que la ley de extranjería no cambie no no puedo decir que se van a conceder permisos para nadie en España ni sanitarios ni, ni asilados ok doctora muchas gracias no hay nada. Muchas gracias, Diego. Pues, eh, doctora, vamos a finalizar. No queremos abusar de su tiempo. Ha sido usted súper amable en, en acceder a estar aquí. Crisliners, oh, la habéis conocido, yo os la recomiendo. Eh, se llama Machelin Díaz. Eh, la podéis buscar en Google, la vais a encontrar rápidamente. Ha dicho, os, de, os dejo el WhatsApp de su despacho 608-807-336. 608 807 336 le quiero agradecer enormemente que haya estado aquí resolviendo vuestras dudas eh, ya veis que es, que es una, una abogada excepcional y yo pues si ella quiere más adelante está está en su casa doctora vale Montserrat. muchas gracias de verdad eh... Yo estoy muy agradecida por tu invitación, Luis, y gracias a todas las personas que han estado pendientes y que han hecho las preguntas. Yo de verdad espero haberlos ayudado. Sé que es una circunstancia difícil y cada caso hay que verlo en concreto. No hay una respuesta en cada caso y, y, y hay que valorarlo. Y nada, espero que estéis bien y que se cuiden en esta situación. Pues muchas gracias, doctora. Le aseguro que hemos aprendido todos un montón. Yo el primero muchas gracias doctora vale, cerramos, cerramos el vídeo y, y ah, por cierto pongo también sus datos de contacto en, en la descripción del vídeo que lo sepáis vale. muchas gracias vale. a todos hasta hasta chao. la próxima chao Bye. chao